Reforzar la educación sobre los abusos sexuales. Nuevas y mejores medidas de conciliación en el ámbito laboral, para combatir así la sobrecarga de trabajo en los hogares hacia las mujeres. Contratos dignos y salarios justos. Subida del sueldo mínimo interprofesional para los ciudadanos y ciudadanas a pie de calle. Incluir la educación e inteligencia emocional desde la infancia para crear futuros adultos con pensamiento crítico. Apartamiento de costes de gastos de luz, agua y gas de la vivienda para jóvenes. La regulación de los precios de los alquileres de forma urgente. Fomento de políticas de emancipación de las personas jóvenes con bonificaciones y ayudas para el alquiler. Propone incentivar el ocio seguro, e inclusivo y promocionar alternativas saludables al ocio juvenil, reduciendo así el acceso de la juventud a las casas de apuestas y los juegos de apuestas online. Promover una sanidad pública universal que reduzca la burocracia en el acceso para las personas migrantes y situación irregular. Este tipo de diálogos ayuda a que se vayan recogiendo una serie de ideas o de puntos muy concretos que se puedan llevar ante ciertas entidades y que se pueda luchar por ellos para poder alcanzar un objetivo. propuestas sí que tengan un poco de salida, porque al final son propuestas que realmente son importantes, que se llevan mucho tiempo pidiendo, pero bueno, yo espero que, tengo fe en que de verdad sirva para algo, si no, pues no habría venido. Pero bueno, espero que salgan adelante, que para ello hemos trabajado y con confianza. la verdad lo que tiene que haber es más inteligencia colectiva sobre cómo podemos de manera conjunta abordar este tipo de desafíos que desde luego requieren políticas muy amplias y requiere también que la sociedad civil se movilice de abajo arriba para informar a las propias instituciones que a veces pierden pie de calle por lo que toca las problemáticas concretas y desde luego la gente que lo sufre y sobre todo siendo los propios jóvenes los interlocutores y los que dan voz, ayudarán mucho más para que podamos conseguir lo que yo creo que es un objetivo compartido, que es hacer este país más habitable no solo para sus jóvenes sino para todos ¿Qué